Vamos a cambiar de tema. Y vamos a hablar de las futuras negociaciones que va a haber después del 28M. Dice la noticia, la negociación global que impondrá Vox tras el 28M genera división en el PP. El Partido Popular y Vox se preparan para la negociación política que seguirá la cita con las urnas el 28 de mayo. Aunque la campaña electoral distorsiona los mensajes que lanzan ambos partidos para marcar perfil propio, lo cierto es que sus equipos tienen claro que les tocará sentarse a hablar si quieren mantener o ganar gobierno. Señor Dalmau... Eh, vos quiere hacer una, una negociación global, mientras que el Partido Popular querrá hacer una negociación partido partido, digamos municipio o comunidad autónoma a comunidad autónoma. Eh, en estos casos, ¿qué es lo que le vendría mejor tanto a un partido como a otro? ¿A vos le vendría mejor, mejor la negociación global y al Partido Popular ver eh, digamos los acuerdos puntualmente para de alguna forma también pues eh, intentar sacar a tener apoyos externos, como tuvo en su momento la señora Ayuso. Efectivamente, desmarcarse el Partido Popular de la línea de Vox es, eh, le interesa, porque evidentemente tienen, quieren llevar una línea muchísimo más centrista, y Vox lo que intenta es en, en, englobarles directamente a través de una línea eh, más conservadora. Evidentemente el Partido Popular eh, y Vox en este momento se necesitan, son, son dos bloques que en este momento tienen que sumar, nos estamos jugando ...unas elecciones generales, las primarias o las municipales... ...pero no nos, no nos olvidemos que muchas capitales de provincia... ...incluida Valencia, incluida otras muchas... ...dependen de la conjunción de ambos bloques ¿no? Es inmediato, es prioritario y es sistemático... ...la necesidad en este momento de echar a la izquierda... ...de donde se encuentre, sea de, de los diferentes gobiernos... ...municipales o, de, o ...y llegar directamente a los, al echarlo de los gobiernos regionales también ¿no? Eh, para centrarnos posteriormente en una lucha a nivel nacional para echarlos de un, del gobierno nacional. Evidentemente se tienen que poner de acuerdo eh, cada uno desde su punto de vista, pero evidentemente eh, beneficia a quien beneficie una negociación puntual o una negociación general. Lo que nos beneficia a los españoles, que es lo más importante, repito, no que lo que le beneficia a los partidos políticos, sino lo que beneficia a los españoles es que se pongan de acuerdo para echar de los gobiernos municipales, de los gobiernos regionales y del gobierno nacional a toda la izquierda y a toda esta extrema izquierda independentista que nos está gobernando y llevando a la ruina.